aquí comentando este René de y de Spyro bueno ya, ya dejamos atrás como visteis el vídeo pasado o oh, los vídeos los dos vídeos porque son los partes ya que dije que los mundos eran muy largos eh, <coughs> eh, ya vimos el mundo de <coughs> eh, creadores de bestias y ahora vamos con el, creadores, con el creador de sueños de sueños, la verdad es que parece que bastante... Uf, este vale, este es de embestir, parece un nivel bastante bonito, pero que no os deje engañar el nivel, ¿vale? Porque, mira, aquí nos olvidábamos de Maya. tenemos que ir... tenemos que mirar muy bien el nivel, porque este nivel, <coughs> tenemos que mirar muy bien el nivel, porque no nos, no nos podemos quedar... No nos podemos permitir quedarnos cosas por ahí, ¿eh? Pues no sé a dónde el primer. Vamos por aquí. ¿Y este? Ah, el lago más pequeño. Eso mola. Por la embestida. A estos grandes de aquí. Los embestimos. Y encogen por la embestida. Vale. Cogemos estos dos cofres. Vamos por aquí. Estos son los valles de fuera. Y tendríamos el primer dragón. Perfecto. Esto se llama torres... Encantadas, ¿no? Vale Este es un hada oh, se me ha puesto chula Vale No sé qué ha hecho Vale, creo que tiene que abrir para que le dé A ver A ver, es se la falta esta, se la pasa ahí va. No, pues es imbécil, ¿eh? no sé te la pasa vale, vestimos aquí hay que coger esta vida vale, tenemos ahí vale, esto es para alcanzar algún sitio lo primero tenemos que coger nuestros dragones estas ahí las podemos quemar eh, vamos a ver el logro de aquí cogido nada vale el logro está a ah, creadores de sueños sala secreta vale los demás ya los haremos que me los he dejado ahí. vale abrimos los bufones de este mundo son invencibles pero eso no significa que no debas atacarlos ah, mira. me parece bien Vale, 59 Vamos a llegar a los 60 dragones ya Vale, pero... ¿Cómo les ataco? Si la embestida no les sirve <coughs> No tengo una habilidad propia No, es que no tengo... No tengo una habilidad propia Si le puedo dar por el culo Pero vamos, bueno, me va a dar lo mismo con perdón A ver... No, no, no, no se cae, pero... Madre mía, pues no sé cómo hacerlo Ya, ya encontrar una pista o algo Vale, de momento ese, ese gnomo o pues ese duende le dejamos Y vamos a ir... Vale, por aquí ya no podemos volver <coughs> Vale, tenemos que ir a los torbellinos ¿Dónde estaba el gnomo? A ver, vamos a volver a los torbellinos Por estas dos gemas, a ver Vale Ah, vale, esto nos hace volver Perfecto Vale, pues esto nos ayuda a volver Vale, vamos por aquí, por este nivel Estos sí que caen Perfecto Pues ya veremos cómo los embestimos Veremos cómo embestimos a ese Vale, este Mira que bien, se ha vuelto pequeño Esos es que me han ayudado por ahí Vale, este es otro nivel de fuera Esto yo no sé cara Ah, vale, Llevarte aquí. Oh. Joder Perfecto, dos aquí Y estos Bueno, a ver que me dan Bueno, vas a dar primero este Ahí está Vale Supuestamente, vale, he ganado trofeo Misión imposible perfecto Pues es dando a estos Y a estos hay que investirles Como de más lejos a ver. No. Bueno, pronto empezamos Pues es una... Vale, creo... No tiene por qué ser la sala secreta Puede ser... Perfectamente esto puede ser al revés ¿Quién me dice que entro por ahí? Eh? Y puedo... Puedo cogerles por dentro? Por la espalda. <ríe> Perfecto. Vale, pues vamos. Pues esto ya nos va a dar vida. Ya no nos va a dar lo mismo. Vale, no pasa nada. Ah, Le da a ella. ¿Quién es? ¡Un cañón! Hay que llegar a ese cañón ¿eh? Ese cañón me ha dado Una muy buena idea Entonces, Ese cañón Los hace como más Vale, ahora Ahí. Por aquí, por aquí Vale, creo que puedo llegar por allí Vamos a ir por allí por aquí vamos a ver qué hay. Vale, aquí está el explorador. Por el momento no vamos a ir allí. Vale, entonces. que yo me enteré? El logro de creadores de sueños es encontrar una sala secreta. Una sala secreta que hay por aquí. Por, esto, por el mundo en sí. Por el mundo exterior Y hay que buscarla Perfecto, vale Vamos a ir a ese cañón, vale Ese cañón me ha dado una idea Vale, vamos a por él Ya, ya, yo que estaba pilotado Vale Ahí está Un poco más a mi derecha no Vamos a dar la otra. <risa> y esto nos va a ayudar a destruirla mejor. Perfecto. Vale, vamos a abrir este dragón. ¿Y cómo? ¡Eh, hey, Spyro! ¡Buen trabajo! Habré hecho un buen trabajo cuando haya tostado a Gnastic ese es, Anastignor. vale, hemos llegado a los 60 muy bien vale, ahora como ah, vale, vale, volvemos por aquí vale, ahora vamos a volver también por los torbellinos a donde estábamos aunque allí ya hay dos gemas bueno, luego vuelvo vale vamos para allá sí que llego de sobra Vale, esta puede ser la sala secreta. Mucho ¿Eh? Antes. Mira, aquí hay más cosas, pero pues yo creo que es la sala secreta. Sí, pues por aquí se sigue el nivel, tiene toda la pinta. y está el explorador. Vale, vamos a subir por aquí. es la sala secreta? Tiene toda la pinta. Perfecto, tenemos ellas siete vidas cómo subimos aquí. Tiene que haber algo, porque ahí hay una gema. Ah, vale, se accionan. Ok. Se accionan. Creo que lo he cogido. Sí. Vale, ya me da igual, voy a volver porque está, es aquí detrás. A ver. A ver, que me he dejado unas gemas por aquí. Me he unas gemas, eh. 200, aquí son 300, vale, muy poquitas. Muy poquitas. Vale, y ahora pues hay que volver, hay que ir... Vale, volvemos al... como antes habíamos hecho. Mira, aquí me he quedado gemas. Me he quedado dos, perfecta. hacer por aquí que es dar a esto que no ha pasado eso se ha cruzado bien, ¿no? Que había pasado, es una pena, pero había pasado. A ver. Ahora, no sé qué me había pasado. Vale, 275. Pues habrá que bajar aquí, porque aquí no hay más arriba aquí detrás tampoco ahí está el explorador Nazco, vamos a bajar vale, no vamos a abrir vamos a esto 180 vale, esto es de por aquí pillamos vida vamos a por esos dos cofres Perfecto, 94 cofres, y esto nos va a dar las 300. Vale, ahí está. Pues vamos a abrir ahora sí. ¡Late! Bienvenido a los creadores de sueños, joven. Si persigues a los esbirros de Gnasty por este mundo, debes esperar lo inesperado y estar preparado para cualquier cosa vale, pues hemos encontrado todos los dragones están nivel a 100% que son 61 y ahora lo que nos falta solo por hacer es el logro pues ya... vale, vamos a ver dónde puede estar esa sala A ver. por aquí... No hay más. Perfecto. Por aquí he venido. Jake. Claro, pues esto no es una sala. Aquí está el explorador. Castillo flotante. Creo que sé dónde puede estar esa sala. A mí me da que puede estar por el otro lado. Por el otro lado. No sé por qué me da, ¿eh? que tengo que encontrar una sala secreta ¿eh? una sala secreta vamos a subir por aquí vale, esto no va a ayudar para llegar aquí y yo creo que vamos a ir por atrás a ver si vemos algo porque tiene que haber una sala aquí secreta dicen creadores de sueños estos creadores de sueños por ahí dentro quizás. seguro por ahí dentro paramos aquí un ¿eh? momento de por aquí por aquí hemos empezado vamos despacio Por aquí están las dos gemas que hemos cogido Y el único objetivo que creo. A ver si cuando esté. Yo creo que cuando esté. A ver si está. Cuando suba. A ver si con una embestida puedo. Vale, yo creo que ahí a ver. No. Uf. Pues aquí no he llegado ¿no? yo. Tengo que buscar algo. Vale, aquí hay algo, una plataforma. Vale, vale, creo que se activa Vale, vale Ya sé cómo se activa Vale Creo que lo sé, ¿eh? creo Vale Se activa así Y ahora esto me hace subir Pero no sé Pero es que aquí no hay ninguna sala ¿Entonces esta plataforma aquí, para qué... ¿Eh? No, no, claro, no, no, se puede ir. a ver, no, Claro, no, no, esto esto y sube, no, yo no, sé esto. ¿Cómo va? Y aquí además es que la Sparks no la tengo ya, entonces poco puedo hacer con no esta Sparks. Yo sé que esto es un relojito. Este mecanismo, bueno, vale, perfecto, es un mecanismo para subir y para bajar, pero es que no veo. ahí para encontrar la sala. Sí, pues estás para ahí, sí. Sí que no estaba, pero sí. Vale, pues... Yo <risa> es que me caigo, además. no hacemos nada porque no hay nada y es que el gnomo no sé cómo se puede A lo mejor, vale, Se me está ocurriendo algo, porque, espérate, porque ahí hay un cañón y el cañón los encogía. Así que podríamos hacer algo. Ahí no estaría todo, de todo perdido. Vale, vamos a intentar llegar allí, pero pues yo, no, pues yo no llego aquí con el cañón, ni coño. Vamos a llegar donde estaba el cañón. Claro, es una tontería porque aquí no hay ningún duende. A ver. Vamos a ver si llegamos allí donde estaba, estaba el cañón. Y eso seguro, seguro que eso de ahí, ese cilindro, tiene que ser la cámara, la sala secreta. Porque es que no me... No creo de verdad que haya más sitios para encontrar una sala así que vamos a ver, a ver aquí no le pido imposible si estuviera por aquí vamos a darle la vuelta este cañón no, no, no claro, está al otro lado ¡Uh, <coughs> uh, mm mm mm vale, pues seguimos vale, seguimos en ello, seguimos grabando ya hemos pillado el sitio vale, ya sé dónde está el sitio creo, me parece eh, vale vamos a volver vamos a volver porque está en la otra parte donde hemos dejado <coughs> Por aquí, por donde habíamos venido eh, Pues aquí al parecer Donde están los dos duendecillos Por aquí Está aquí la sala Es esto de aquí Pasamos y eh, ya hemos pasado Aquí está la sala Y aquí está el punto de habilidad Yo sabía, ves, que era algo Parecido a esto Pero nunca me he enterado Que sabía que era un portal Está aquí está la sala bueno, pues ya que hemos terminado así... Ya que hemos terminado así lo más secreto, pues nos vamos a los niveles exteriores. Vamos a empezar. Hielo, hel hielo helado. Vale. Vamos a meternos. Empezamos con 8.000 gemitas. 8.000 gemas. Y bueno, vamos a seguir. Eso no sé cómo lo he hecho. Tirándome. Estamos en vuelo. Ah, vale. No, no, no, no. Vale. Me he equivocado yo. No es el vuelo helado. Esto es el final. ¡Joder! Me he metido justo en el final. Vale. No pasa nada. Creadores de sueños. Ya decía yo que vuelo helado me sonaba no me sonaba un nivel me sonaba es decir al nivel pero al último no no vuelo helado no es vale vamos a ir a los otros niveles los otros que hay por aquí abajo ah ¿eh? oh, vale que me había dado vale vamos a ir con el castillo flotante Aunque tendría que haber empezado por el primero por allí Pero bueno Yo lo haría en orden Sí, vas a hacerlo en orden vas a salir también de aquí Y vamos a ir uno por uno En su orden Paso de saltarme Las cosas y Así de la mitad, ¿eh? Vale Pero. epa. <ríe> ¿Cómo giro? ¿Se ¿Eh? ve? ¿Eh? Vale, vamos allá. Vale, el exterior está. Está todo completo. Full. Vale. Ahora vamos a ir.. Al pasaje oscuro. Vale, que es el primero que nos toca. Vamos a ir por aquí. A ver si hay alguna gemita por aquí. No. Vale, vamos a entrar primero. Vamos allá. Pasaje oscuro. Creo que aquí Vamos a mirar si logro Creo que no Pasaje oscuro, no Es en torres encantada Vale Vamos por aquí Uy, me ha cogido vale vamos a coger este bueno pronto empezamos vale 61 dragones pero este me ha vuelto el chiquitito lo mejor es. Ahí está. Ahí está. le da, ¿no? Pero no. No sé qué. Bueno, dejémosles ahí porque yo no sé cómo se mata. Vale, vamos a hacer todo. Si ¿Sí vuelve a su nivel, no Vale. Sabe bien esto de aquí abajo. Bueno, pues, pues a mí me da que los duendes Yo necesito algo Uy, la había apagado Vamos a quedarnos un rato porque Si la apaga Vale, ahí está el siguiente dragón A ver si la apaga ahí está. No, da lo mismo Vale, vámonos por aquí Y vamos a subir por aquí Por el torbellino que nos va a llevar al siguiente rejón Vale Abrimos casilla Aquí los enemigos dan un poco de miedo Pero debes vigilar a los bufones Prefiero tostarlos Así se habla Vi que sí, a tostarlos Vale, que te cuidado con este Abrimos por aquí. Vale, abrimos esta. Esto. Y estos dos fuera. Perfecto. Yo me he mandado ahí. Uy, cuidado. Vale, vamos a ganar el trofeo, perros malos tortuguilla, siguiente nivel ahí, ahí. los pues cuidado que nos devoran estos, eh Vale ahí vale. Mejor ¡No! Y los hemos dado ahora perfectamente todo de chiquitín. Vale, le damos Que se guarda ahí Bien, pues esto es de super embestida Porque no... Bueno, vamos a abrir el dragón de ahí Que nos, que nos hemos dejado el dragón Antes de que no podamos volver no Vale Así, vamos a abrir. Gracias por liberarme. Vale, 63. Muy bien. Cogemos la gema de antes. Ahí está la vuelta para ir a casa. Y vamos a seguir por aquí. Que espera que él coja. Va Kari. ¿Sabes? Creo que tú puedes ser el dragón que derrote a Agnastic Nork. Pues claro que sí. Vale, 64. Nos quedan dos dragones. Dos dragoncitos. Y ahí tenemos. Vale, y ahí tenemos una... Un cohete para poder... Darle. Claro, pues que aquí no vamos a poder llegar. Vamos por aquí. Habrá algún sitio. <tose> Vale Creo que es por aquí Vale, de aquí vine Los gnomos para mí sigue siendo Un misterio porque No sé cómo van Habrá algo por ahí Para poder darle Lo único que puedo con verdad que es un poder o algo que, que hay algo ahí arriba. Por aquí muerto, espera. Por ahí no podemos girar, ¿verdad? A ver, espérate. No, aquí no se puede girar. Pero aquí me caigo porque no hay nada. Lo más es ahí abajo donde he estado aquí vuelvo a casa o no puedo volver pues nos quedan dos dragones tenemos que ir ahí arriba lo peor es que no se me ocurre nada, a ver bajamos del todo vamos a bajar del todo, vale ¿Ves? a esa zona todavía no hemos ido y sí, pero es que tampoco puedo ir vale, empieza aquí Es imposible llegar. No llegas. Aquí no llegas. Mira el pasadizo Vale ¿Cómo puedo yo...? Lo acabo de descubrir, vale Por ahí ¿Cómo puedo yo pasar por ahí? Necesito potencia Claro, de aquí, a ver vale, vamos por aquí vale, ves, ahí está el espiral justo aquí hay dos, perfecto aquí está el angelito este vale, bien le damos alimentar sparks vale, 256 vamos a los fuertes una nos va a dar 261 vale, y vamos por ese torbellino vale Y aquí tiene que estar el famoso. Ah, no. Pues no. <risa> Vale, por aquí he venido. Oh. Si ¿Es que por aquí hubiera algo. Vale, esto es arriba de donde empieza. Ahí pues hay un dragón de ellos. Ahí hay, un, hay uno de ellos. Así si se encogen Tenías que haber bajado, espera, espérate un momento ahí, porque había una, ah, creí que había una, una gema ¿vale? bueno, esto lo que hace es encogerles, así tenemos más facilidad de estudiar los enemigos, y nos ayuda también, ¿verdad? ¿Vale? Ahí vamos a alimentar Spark, perfecto. Muy buena ¿Cómo llegamos ahí? A ver Vamos a ir por aquí Vale, aquí está el otro dragón ¡Apara! ¡Oh, Gracias Spyro Te ayudaría a vencer a Gnasty pero no quiero quedarme atrapado en cristal No te preocupes, el único que va a quedarse atrapado es él Vale, 75 Y por aquí podemos ¿Eh? ¿Está? Vamos al diablo, que muy malo Perro, es. y hemos llegado al otro lado. Vale, perfecto. Abrimos a o oh, así. Gracias por liberarme. Vale, ya están todos los dragones: 66 dragones en total. Vamos a este pasadizo. 자 아래 Y al cohete. Vale, pues ahí están las 500. Por aquí. No, bajo por el otro lado, como lo había hecho. Salimos ya de... Paser, salimos del pasaje oscuro, con 800-500 gemas Y en nada, nos queda muy poquito, la verdad, para llegar a las mil ya A las mil ya A ver, vas aquí que hay otro nivel. Oh. El nivel ahora que hay aquí. vale, torres tratadas aquí hay un logro y es quemar el sombrero del mago azul Soy Gaming y hola, acordaros de suscribiros para seguir aquí la serie de, de Spyro, Trilogy y bueno, que paséis una feliz Navidad con vuestra familia, con los vuestros y nada, que disfrutéis y felices fiestas. No os olvidéis de la campanita. Adiós.